Hola a todos, aquí su realtor Joanna Vicente en Global Radio y TV. Y hoy estoy con un invitado especial. Cristian Veras, de la Oficina de Abogados de Cristian Veras. Bienvenido, Cristian. Gracias, Joana. Un placer estar aquí contigo. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a estar hablando de la bancarrota capítulo 7. Y cuéntame de un poquito de eso, de la bancarrota capítulo 7. Están bien especificada. Cuéntame de eso. Joana, la bancarrota del capítulo 7 es una ayuda para las personas que están ahogadas en deudas económicas. Es un nuevo com la bancarrota de capítulo 7 permite a cada aquel que está lleno de deudas que ya no puede pagar más, que ya le están quitando dinero de su banco, le están quitando dinero de sus cheques, le permite poner un, un fin a eso, pararlo completamente y lograr borrar todas esas deudas y poder comenzar de nuevo. Las leyes de bancarrota de los Estados Unidos te permiten a ti lograr okay. eso. Eso, eso está excelente porque eso es un nuevo alivio para aquellas personas que, que han, están con muchas situaciones financieras. Exactamente. Y entonces, ¿cuáles son los requisitos para que una persona pueda calificar para el capítulo 7? Mira, porque es la bancarrota más popular, la que todo el mundo quiere lograr hacer okay. y es la más efectiva, es la que más te exige. El requisito ¿En cuáles sentido? El requisito primordial, Johanna, es económicamente basado en cuánto tú ganas al mes. Tienes que determinar que estás por debajo de una línea de pobreza que ellos mantienen en el sistema federal. Es lo que se llama el MIMS Test. Hay que pasar el MIMS Test y si tú pasas, ellos determinan de que dependiendo a tus ganancias mensuales y tus okay. gastos mensuales, si pasas ese test, entonces sí puedes calificar para una bancarrota de capítulo 7. O sea que la razón principal para una persona saber si puede calificar para el capítulo 7 de bancarrota es el ingreso o hay alguna otra condiciones que adicionales. Es el más primordial, porque si no pasas la, la, la clave del ingreso, del ingreso, entonces no calificas para el capítulo 7. Tienes que buscar otro capítulo de bancarrota que te pueda ayudar. Ok. ¿Y cuál es el, según, eh, ¿cuál es el beneficio principal del capítulo 7? Bueno, pues, claro, El beneficio principal es que puedas borrar todas tus deudas, pero además de eso, cuando te declaras en bancarrota... Tienes el beneficio del automatic state. El automatic state es un, proceso, eso? es un proceso legal en el que la okay. corte dice no más llamadas, no más cartas. Cualquier proceso legal en tu contra por deudas tiene que parar en el momento que... Se, la bancarrota empieza entonces eso te da a ti una tranquilidad de que ya no vas a recibir más llamadas okay. de que ya no vas a recibir más cartas de que cualquier demanda en tu cuenta por deudas tiene que parar automáticamente si tienes, por ejemplo, si están sacando dinero del banco automáticamente, todo eso se para, se frisa, simplemente porque te descaraste en bancarrota. Y, por ejemplo, las personas que hay, algunos acreedores que tienen la política de sacar de, lo, de los sueldos una porción, ¿también ese tipo de bancarrota elimina ese tipo de situación? Absolutamente, sí. Eso para el proceso automáticamente. Y, de hecho, es, un, es algo bien, bien... Uh, fuerte para los, los jueces de bancarrota que si los acreedores violan eso pueden ser liable, pueden ser que tengan que pagar dinero para atrás a las personas porque violaron esa ley. Tienen su responsabilidad legal totalmente. Y por ejemplo... ¿Qué tiempo, qué proceso dura eso entre la que persona empieza a hacer una bancarrota a la que se completa o desde que inicia el proceso de bancarrota automáticamente se hace el paro de los pagos? ¿Cómo funciona esa parte? Mira, el tiempo que el proceso en sí se toma es unos 3 a 4 meses, desde que se inicia la bancarrota en la corte hasta que ya tienes un discharge, que es la, la, la orden de la corte que dice todas tus cuentas han sido limpiadas. Eso es más o menos de tres a cuatro meses. Pero antes del proceso de la bancarrota, eh, se toma un tiempecito de, de ver tus finanzas, de analizarlas y estar seguro de que todo lo que se va a mandar a la corte es lo correcto. OK, o sea que lo primero es que tienen que tener todos los, los documentos financieros. ¿Cuáles son los documentos que necesita una persona presentarte para tú saber si puede calificar para un capítulo 7? Mira, cuando vayas a un abogado de bancarrota, vas a tener que llevarle tus últimos, los, uh, los últimos seis meses de tus ingresos. Si okay. te pagan mensual o quincenal o semanal, vas a llevar los últimos seis meses porque hay que determinar cuánto tú ganaste los últimos seis meses. O sea, son en seis la, meses. Seis meses okay. de paystuff, por ejemplo. También vas a tener que producir un año de tus cuentas bancarias. Si tienes cuentas de cheques, un año de cuentas bancarias. Si tienes cuentas de ahorro, un año de esas cuentas. También te van a pedir los últimos dos eh, impuestos que mandaste a la IARES. Es necesario tenerlos. Van a necesitar tu seguro social y tu licencia. Toda esa información se la vas a dar a tu abogado para que la analice y te diga si el capítulo 7 es para ti. Y eso es lo que va a mandarse a la Corte. Bueno, ha sido un momento excelente. Gracias, Cristian, por estar aquí con nosotros y darnos toda esta información útil. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Espero que le haya sido de utilidad esta información y gracias a Global Radio TV por hacer posible este espacio. Espero que les sea de utilidad y hasta la próxima.